<risa> ¡Eh! <risa> Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hemos venido los lobos a visitar a nuestro patrocinador Marqués de Reynosa días, A ver, a ver, Jaime, a ver, explícate, a ver, a, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos en Yerga, en Autol ¡Anda! Vale, y hemos venido bueno, a conocer esta zona tan chula Hoy pues con nieve, parece mentira, estamos en abril pero bueno, bien, disfrutaremos y luego a llenar bien el buche. A comer y visitar la bodega. Por supuesto, a comer vino y a comer bien. Nos sí, nosotros sí. ya lo hemos probado antes de sí. ir. ¿Verdad? Eso, eso <risa> es para desayunar. Mira, mira, alta tecnología, el inflador este de pilas, tú. Pero no va, ¿eh? ¡Ah, mira! La bodega con el vino. Sí, sí, sí, sí, sí. Hola, qué bonito, ¿no? <risa> Pequeña, ¿sabes? Eh, ah. Espectacular, impresionante, tú. Wow. Está grabando a ver si alguno se cae y salimos en YouTube. No pero yo es que lo no tengo ya metido. Ya. Ya. No, sí, eso, está eso mucho es... mejor. Vino, vino. No patin. ¡Ay, ay, qué bonito! será para recibiros a vosotros. Así que bueno, con no, toda confianza, tenéis en vuestra casa. Nos hace mucha ilusión que estéis ¿Eh? aquí. Ya teníamos ganas de conoceros. No, no. A nosotros nos hace ilusión tener patrocinadores de. ¿Sí? <risa> pues sí, nos gusta más el bar que la bici, pero bueno. <risa> La cabina final del siglo XIX del, del marqués de Reynosa, que vendía sus vinos y los promocionaba con este tipo de, de chapas de latón pintadas. Seguro, bueno, se gustan? por internet las buscan y, y se venden por una pasta. Sí. Sí.